Um, I, I, I, I don't have a whole lot of uh, time Um, well look, look, let's begin by finding out whether you're using this line properly or not Area uh, 51, yeah, um, that's right Automat yeah, Automat yeah Casi siempre hago todo automat yeah No lo hago pensando y me quedo stat, yeah Partes de mi vida a veces sin mat, yeah siempre hago todo automático yeah. No lo hago pensando y me quedo estático yeah. Partes de mi vida a veces cinemática yeah. Estudio el market, estudio la zona Y yeah. esos socio bases Me quedo en la sombra yeah. Escupo frases que parecen solas Es el mensaje que tiene la forma yeah, yeah. En busca de ser yeah. Casi siempre hago todo automático. No, no lo hago pensando y me quedo estático Partes de mi vida a veces sin amar. Automático. Casi siempre hago todo automático. No, no lo hago pensando y me quedo estático Partes de mi vida a veces sin